No tengo que ver con eso. Las autoridades se van a encargar de aclarar ese caso. ¿En qué sentido tú dices que aclarar ese caso? Aclarar ese caso, de sacarme de ese caso. Pero yo no si tengo que ver vos, con eso. Tú. Lo único que yo tengo que ver es participación de, de alquilar vehículos, pero no tengo que ver con, lo, con los hechos. No, no estaba con, no estaba consciente. Eh, bueno, las autoridades harán su, su trabajo. Esperamos no que su se no, no, no, no, no, no. Eso fue una una vez engaño que me hizo con con ese vehículo. Pero pero eh, eh ya no tengo te digo, nada pero, que ver. Por por por por los robos de los sí, motores sí, y al sí, este. Sí, sí. Eso no se ha pasado eso, eso. Yo no tengo que ver con nada con eso. ¿Por, ¿Por qué comunicaron? Yo solamente, yo solamente tengo que ver con con el alquiler del vehículo que usó abusó de mi confianza, abusó de mi confianza, me me violó la confianza mía y él que sabe de esos problemas y la policía sabe de él